Le agradezco a Mortavalla, a equipo de pareja, a Alejandro, a Inglés. la verdad que me hacen sentir como si fuese el único autor de la casa. Eh, es un trato realmente preferencial que muchos autores, que yo que estuve en una editorial grande durante 20 años, muchos autores de una editorial grande envidiarían. Somos, somos ya casi casi estamos ocupando el lugar pero pido un aplauso muy fuerte para Vanegas por todo lo que estamos haciendo por cultura por favor también a la gente de prensa en salud. luz escúchame eh, no es un, es un placer estar acá en esta mesa eh, asumo que todos los que están te conocen pero ya es, es, es, es un tote, Marcelo, de la literatura, o sea, claro, ya, ya es, es, es, es, es un icono mitológico. Eh, no solo el narrador, como decía recién, con, con el taller de corte y corrección, eh, encabeza toda una generación de talleristas y es como... El, el padrino de la, de la nueva generación, de, de toda una nueva generación de narradores, o sea que... Eh, ¿Sí vos puedo seguir? <risa> Cuánta responsabilidad no <mamá> mía. <risa> eh, para mí este libro, que lo había marcado todo, etc., pero vengo de estar un mes en cama. En, el, en ese mes, mi, mi vieja pasó un par de días para ayudarme en casa, y ayer que me levanté, finalmente, no, no, no sé dónde están todas mis cosas. El libro está con sus marcas en algún lado. Eh, pero a mí lo que, lo, lo que más me interesó del libro y de este momento, o sea, este es un momento celebratorio porque estamos celebrando al maestro y el libro, pero el libro en sí es una celebración. Eh, que me parece que es eh, lo más interesante que tiene este libro de House. Eh, no solo es un recorrido por todas las pasiones de, de Di Marco, dentro del género fantástico, dentro de, de la narrativa del terror, eh, es un catálogo de obsesiones y, y, y de subgéneros, etcétera, etcétera. Sino que cada relato viene eh, una explicación, con una mitácora ¿sí? eh, y me parece que eso es lo que genera un, un, un, un efecto de celebración de la literatura, del género y, y de una vida dedicada a, a, a las letras. Y una vez Fernando Bravo, no, no el locutor, es un homónimo, alguno de nuestro compañero del, del taller de las chicas, el taller Alexo Solominas, eh, me decía cuando entró al quincho, donde estaban toda la gente con su, sus cosas, sus elementos masticacionales, el rancho y todo, y me dice, qué familia numerosa que tenemos. La verdad es que me, me emocionó, no me lo olvido nunca. Eh, a toda la gente que escribió para el libro, ahí tenemos a Claudia Portalezzi, muchísimas gracias. Gracias por los likes, por haber puesto todo, todo de sí para que esto... Saliera como lo, lo acaba de decir Damián. Eh, bueno, yo tengo una relación pertinente de parentesco con uno de los eh, presentadores, Pablo Forchinito. Si viene Rubén Tiziani va a ser una especie de puente, porque vos sos uno de los representantes más, más este, sobresalientes del policial hoy. Así que te doy la palabra, Pablo, y me alegra muchísimo que estés. Gracias, Marcelo. Buenas noches a todos. Este, sí, Marcelo fue, es mi maestro. Ahora bueno, ya no voy a crecer, pero es el maestro que tuve. Estoy muy contento de estar acá acompañándote. Y es mi padrino, además, por eso lo cuestioné. Realmente. Leyendo, avanzando en las páginas de 25 Noches, Insomnio, me acordaba de una entrevista que le hicieron a Juan Marcé, el autor catalán, el narrador, y él decía que en su formación como escritor había sido tan importante eh, Jacques Turner como John Ford, había sido tan importante como Dostoyevsky, nombraba a otros autores que claro, ahora no me acuerdo quiénes. es y como así, a medida que iba avanzando en la lectura de 25 Noches de Insomnio iba pensando y qué, qué cine pudo haber influenciado a Di Marco en su formación como narrador y escribí estas líneas, espero no aburrirlos, eh, como dijo David Lynch ¿no? y se mandó a la tercera temporada de Twitch, que fue un bodrio importante, pero bueno... Esperaban aburrirlo, por ahí a alguno le gustó. En, en relación a la lectura de 25 Noches de Insomnio, pienso básicamente en un tipo de cine que nació con el cine mismo y que se desarrolló a lo largo del siglo XX. Podemos empezar nombrando a los directores que dieron forma al expresionismo alemán, Murnau, por ejemplo, o Fritz Lang dos décadas más tarde. Ya en Estados Unidos lo tenemos a Todd Browning y James Wayne. Podemos nombrar también al parisino Jack Turner, a Don Siegel y a aquel británico nacionalizado estadounidense, estadounidense, Alfred Hitchcock. Nos quedamos en Inglaterra donde es imposible obviar las producciones de la Hammer, que refundaron el terror gótico con directores como Terence Fisher. De esta lista de grandes nombres es imposible dejar afuera a otros directores como Roger Corman, Joe Romero, vive Roger Corman todavía, tiene 90 y pico de años, Joe Romero, Darío Argento, John, John Carpenter, a Tom Hooper, a nuestro Narciso Ibáñez Menta, también nacionalizado argentino. La lista atraviesa todo el siglo XX y lo transcurrido del XXI. Incluye, claro, series clásicas como La Dimensión Desconocida y la actual Black Mirror, que acá Nico la nombró en relación a los cuentos. Este cine, en general, muchas, es muchas veces de bajo presupuesto y siempre tuvo el terror como elemento tensionante. Pueden ser películas policiales, de suspenso, o thrillers, como terminarían por llamarse. Incluso hasta cierto tipo de ciencia ficción está tensionada por el terror. Quiero decir, no es lo mismo Alien que Blade Runner, si nos desplazamos hacia el film noir, tampoco es lo mismo Psicosis que el alcohol maltés. En Alien y Psicosis, el terror nos conecta a la experiencia atávica, opera de manera visceral y nos asoma a un abismo que tiene mucho de conciencia arrasada. El terror gana por prepotencia, podría haber dicho Roberto Art, a lo que Dijepolín agregaría, es un atropello a la razón. Por eso hablo del terror como elemento tensionante, que suele ensañarse con los cuerpos hasta destruirlos muchas veces, y que excede al subgénero de ficciones que se fundamentan en hechos sobrenaturales. El terror entonces como antesala del horror, el terror como aquello que perturba y que, al manifestarse con todas sus potencias desatadas, da paso al horror. Pienso en aquel corto de Yo Romero, que estaba en Cripshow, la solitaria muerte de Jordi Beryl se titulaba donde el mismísimo Stephen King, además de guionarlo interpreta a Jordi, un granjero que ve caer un meteorito en el jardín de su casa Jordi toca la piedra incandescente que le quema los dedos y con el correr de las horas le irá provocando una cada vez más intensa, insistente picazón el terror es esa picazón el horror es lo que vendrá después no sé si todos conocen ese episodio de Creep Show. Si ¿Sí, no. El de la. Sí. Se y... va Exacto. Este, no sé si se acuerdan de Jordi Berril. ¿Quieren conocerlo? Jordi Beryl Me gustaría conocerlo. Ah, bueno. bueno. Porque lo traje. Este es Jordi Berril. <risa> de Stephen King, ¿no? En realidad. Uno lo puede usar, como que está presente realmente ¿No? es un regalo que te hago. Bien? Ahí está, y lo tenemos y ahí se ve cómo. Parece el Che Guevara en realidad, <risa> ten cuidado. Eh, se ve cómo le va creciendo. Se ve cómo le va, cómo se va tupiendo de este musgo que termina por este, copar uno se hace la idea que todo el mundo, incluso. En 25 noches de insomnio, el terror juega en el plano de lo real y comparte con la película de Michael Lowell, el fotógrafo del pánico, la paradoja del observador observado. Al acecho, también incluye a un psychosexual killer como protagonista, un protagonista que además tiene mucho de Norman Bates, cuando uno lo ve hacia el final del cuento, y a su vez son dos películas de 1960. estrenaron las dos: El fotógrafo del pánico y Psicosis en 1960. Y aparece con fuerza la figura del este, psycho sexual killer, ¿no? traumado con la madre. Pipping Tom. Pipping Tom exactamente. Lo la que pasa es porque, que no dije Pipping Tom porque. El... Claro, y es una. aparte no. es una expresión que se conoce solamente. Claro, exacto. El... El, el? El? Pipping Tom es un una persona que espía hechos sexuales. Exacto. de Exacto. Entonces estábamos eh, hablando del cuento Al acecho, que tenía el protagonista mucho Norman Bates. El terror se sostiene a lo largo del cuento sin la necesidad de recurrir al dato sobrenatural para justificarlo. Quiero decir, en el cuento de Marcelo esto suena en la casa de un vecino. Eh, un vecino especial, ¿no? Digamos porque vecino es uno, uno es se dice loco. Pero... Lo dice Alvino. Ah, Lo mismo sucede con Delivery, cuento que retoma el tabú de la antropofagia, pero en este caso desde una perspectiva gourmet, a los Hannibal Lecter, quien alguna vez dijo algo así como, me comí su hígado con habas acompañado de un buen chianti. En Propiedades de la magia, el terror sí opera en el plano de lo sobrenatural. También John Mer trató este tema en sus películas, ¿no? de la magia negra. En el cuento de Di Marco, el conjuro opera de manera involuntaria. Se sabe que aquel que practica la magia negra también puede convertirse en víctima. En ese fluir del terror sobrenatural, tampoco falta una dosis de vampirismo. Me refiero al cuento titulado la terapia de grupo y el instinto de cacería. En pocos casos, cine y literatura conectan con tanta fuerza como en el asunto este de los chupasangre. Tampoco la ciencia ficción está ausente en 25 noches, y en este sentido encontré muy atinado cerrar la sección de cuentos con fábula de la Condesa Roja y Abdul Al-Jarazed II, que condensa lo esencial del libro en cuanto a géneros abordados y juega al filo a la hora de preguntarse ¿Dentro de qué plano funciona el terror en este cuento, si el que se sujeta a los límites de nuestro orden natural o del otro, el sobrenatural, en el que reina la más satánica de las majestades? Gracias. Le doy la palabra a Nicolás Aperi Ortiz, hice una presentación de cada cual, Nico es un amigo entrañable pero es un... Este, este, si podemos decir que somos hermanos de sangre eh, una persona que... yo con mis 60 con sus 28... Eh, 27 si 28 tienen mis hijas vos vos tenés 27 este, hay un montón de cosas que yo le, le consulto por el canal él, él me ayudó, me dijo, me metió la idea la cabeza este, hoy contamos con 15.000 suscriptores como decía Nico, todavía queda gente que le importa dónde va una coma. Dice hacer horas estas hoy, porque hice una presentación hermosa en la Feria del Libro. Realmente fue sensacional el reportaje que me hiciste muy pero muy jugoso y me dio pie para bueno, eh, seguir dirigiendo a la gente. Eh, muchas, muchísimas gracias. Bueno, eh, ya, ya me digo que dijeron todo, o sea pasamos del lado emocional, nos plagamos a llorar, después tuvimos todo el plano cinematográfico, que estuvo buenísimo. Eh, así que no, no, no, no hay mucho más que decir. Este, este, o sea, yo a Marce lo conocí cuando él estaba terminando Victoria entre las sombras, eh, y, y ahora de, es como todo un recorrido donde yo, yo aprendí muchísimo yendo a su taller, eh, trayéndole cosas, me acuerdo de la primera cosa y supongo que a ustedes les debe haber pasado, la primera, la primera obra maestra que traje, que, que yo estaba seguro de que era lo mejor que escribí en la vida, mi primer día en el taller y, y yo me consideraba el mejor guionista y viene Marcia y te dice digo ¿por qué me trajiste esto? Me avergonzás enfrente de todos estos nuevos alumnos, volvé y traerme algo mejor. No sé si a alguno les pasó, pero eh, eh, creo que fue el, el, el mejor aprendizaje que tuve en, en toda mi vida, y, y, y bueno a, a raíz de todo eso van pasando los años y, y este libro me parece que es bueno, después, si, si leen lo próximo también porque este es el, el primero de, de toda una saga eh, esto te, te te muestra bueno todo lo que, o sea, todo lo que aprendiz, lo que aprendí yo y que aprendimos muchos ahí en el taller, y lo que da, da para aprender para la gente. Este es un libro que perfectamente se puede demostrar en, en clases, para, para, cuentos. Bueno, de hecho uno estuvo ahí en eh, ¿cómo era? El, el, el Clarín, ¿no? Que... Ah, claro sí, sí uno, el, porque dice bien, Nico, el comienzo de esto, yo, yo había decidido tan feliz de escribir novela me sentí un poco otro suelto después de escribir el cuento, era como sacar un corsé. Dije, nunca más, y lo dije en un reportaje y todo, nunca voy a escribir el cuento. Ya la época de terminar de, de escribir cuentos cuento se terminó. Y este, resulta que Lomi y, y Florencia les encomendaron de, de Tinta Fresca, que es una editora del Grupo Clarín, una antología con ejercitación. Y me sentí a Marce y me dice, Domi, no, necesito que me, me des algunos cuentos de fantasmas, este porque realmente no no dan no de picón porque eh, estamos viviendo una época muy políticamente correcta entonces no había que tener eh, niños muertos no había que tener qué sé yo la cantidad de cosas no había que tener fantasmas cuántos fantasmas es un fantasma directamente y se había que, no que no asustaran demasiado ¿verdad? entonces este yo no encontré nada parecido a eso a mí me gusta la literatura intensa es, es lo que lo que trato de, de enseñar eh, la verdad que, ojo, la, la gente que tiene otra visión de la literatura, esas papitas blanduzcas, eh, sin sal, ni aceite, ni nada, este, eh, zapallito, viste eso que, que uno va a comer dentro de unos años cuando pise el iate, el cuando las mm -hmm. nenas me está esta cara. No, no, dice, nunca te abandonaré. A Pedro, Pedro lo leo tres veces, ustedes me van a tremer el distinto. Va a venir la papilla, viste el caldito, qué sé yo, bueno. Esa gente en el taller honestamente se va sola, no tengo ni que charla. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Entonces agarré y, y me llevé la máquina a, la, a, a esta otro de los que estuvieron una hermosa nota, Alejandro Barabal Venía a la pista Llegaste para el vídeo este, El que sabe, sabe, exactamente. Esas ojeras son, hablan de, de, de cierta experiencia al respecto. Eh, Vos sabés que eh, me, me llevé la máquina calladito al living y a los 40 minutos le mira, no me cae un cuento que te puede servir. Y ese el cuento, el vacío. El primer cuento. Los cuentos fueron adquisitos decir, el orden de los cuentos es ese. Eh. Uno, dos, tres ese. Y fue un placer tan impresionante, a no me encantó eh, Tinta Fresca me pagó esos 40 minutos 3 lucas, la verdad que es interesante, ¿no? la verdad. Que... Y, este... y la cuestión es que dije, para esto es un placer, antes me costaba 4 meses si escribir así, y esto lo saqué en 40 minutos, a ver qué pasa con un segundo cuento. Y yo les puedo hacer una cosa, Stephen King tiene razón cuando dice Tarde o temprano, las historias terminan, uno tiene que sentarse. ¿eh? Hay, algunos cuentos pueden llegar a, a demorarte un poco más de tiempo, ese ya no va a servir demasiado, pero lo que vos empezaste y lo concretaste ese, en ese momento, en un, en un rato de inspiración, que después lo vas puliendo, por supuesto, en un laburo de, de horas, eso realmente es lo que, lo que te representa más todavía. Pero si vos no te sentás, nunca te vas a enterar, eso por un lado. O sea, yo, yo le debo al Grupo Clarín, miren, ustedes qué demencial, este, eh, que le deba a, a, a semejante este, gente, porque son gente, ¿eh? Eh, Que le deba, digamos, la escritura de este libro, el que ya tiene a Marta Valla para su lectura, que es Turbio, ya Nico anunció algo de eso, Cuatro Cuentos de Macabro. Vamos a tratar de hacer una trilogía eh, para que ustedes sigan teniendo insomnio durante 25 noches, son 25, 25, 25 viene 25, no hay insomnio, turbio y macabro. Ese, ese es el plan. Así que este, prometo cumplirlo. Porque si uno se sienta, sale. Esa es la cuestión. ¿Eh? Así que mi consejo es que si la vida es, es tan corta como es, no pierdan tiempo y, y traten de vivir sus propios sueños y sus propias pesadillas. Eh, bueno, me extendí un poquito, pero la cuestión es que es, es así eh, esa es la historia de este libro, no solamente del cuento del vacío, sino de todo lo que vino después. Para mí era completamente insospechado, insisto. Estos cuentos, la gente dice que son mejores que el fantasma del Rai y mejores que el eh, que presenté acá hace dos años. la mayor astucia del demonio. Eh, es por lo que dice la gente. A mí me representan más, desde el punto de vista del objetivo, Creo que sí, que tiene razón. Hay mucho en, en el libro que más allá de, de todo el, el, bueno, los años de, de escritor que tiene Marce y todo, toda la experiencia y eso, también los cuentos en sí, yo cuando los leí pensaba aunque yo supiera todo lo que sabe Marce, no podría escribirlo, porque me falta, me, me falta la calle, me falta la experiencia de vida, de alguien, pero no solamente la experiencia de vida de cualquier persona, sino de alguien que, que observa y que ve los movimientos de las personas, y que ve cómo habla la gente, y que, y que escucha, y que, eh, y que absorbió muchísimo, y que ya en determinado momento pudo largar todo eso, y, y, y se nota mucho, o sea... Eh, cada cuento que lees te das cuenta de que, ahí hay, de, de que ahí habla más que solamente la experiencia literaria, sino que también la experiencia de vida, y eso hace que, el, que, que cada cuento y que todo el libro en sí sea completamente único. Eh, y para mí es una de las, de las cosas que más llama la atención a mí, a mí me encantó por eso. Eh, un segundito, hay, hay un ejemplo claro de todo esto. Hay, con, el, con el tiempo uno, cuando es joven, se da cuenta que eh, la gente se va yendo, en todo caso. Cuando sos mayor, te das cuenta que la gente va huyendo. ¿eh? Entonces, hay una gran diferencia ahí. Una persona puede salir, cuando vos tenés 20 años, 30, la persona sale de la casa, vos lo ves al tipo saliendo. Eh, ya cuando estás en los 50, 60, ya es abandono del hogar. ¿Me explico? O sea, todo el mundo sale. Pero cuando vos tenés esa connotación, que va un poco más hacia lo turbio, hacia lo macabro, es porque ya aprendiste a conocer un poco más a la gente. Que no sé uno, conocer sé uno es imposible, pero sí a, a la gente. Entonces, eso trato de, a, a las generaciones jóvenes en el taller, trato de insuflarles eso también. O sea, el hecho de decir, este, este señor no vive en una casa pobre, eh, no vive en una cabaña, ponele que vive en una madriguera, porque así de esa manera le hace una connotación bestial a la cosa. En la madriguera es vive la bestia. ¿Mm? Entonces, es, esa es la, la diferencia. La casa ya viene en el paquete, la casa pobre ya está en el, la mochila. Pero ahí es donde vos con los años empezás a impregnar, a contaminar de eso turbio, digamos, que te dio la vida, a esa cabaña. Ya no me una cabaña, es, es prácticamente una madridera. ¿no? Bueno, esas cosas, por ejemplo, un autor joven no las puede hacer. Pero el autor joven todavía cree en, en las personas, cree en, en las relaciones humanas. Este, eh, yo creo en Dios, y eh, en la medida en que, en que seamos humanos eh, y, y reflejo de Dios, vamos a ser también hermanos. Esa, esa es la cuestión. Dios muerto, ya no hay hermandad. Cuídate, agarrate. El mundo se convierte en una, en una especie de antro de fieras. Bueno, eso es lo que dan cuenta estos relatos, y, y muy bien que lo, lo marcaste, lo, lo supiste ver perfectamente. Para mí, la literatura no es divertido escribir. Eh, para mí es apasionante, pero no es, no es que. Yo no podría, como Stephen King, llenarte de heavy metal este, mientras escribís con los chicos saltando y qué sé yo. La verdad es que no puedo. Me tengo que concentrar en, en los demonios que, que, si no te borran, viste, si no te mordan, te pasan por encima. Perdóname que le, me pido el micrófono. No, eh, otra cosa que aparece en este libro, perdón, sí, el paréntesis no, no, no, no, no, no, que que el autor se filtra en sus personajes también, o sea, eh, el personaje de un cuento en un momento saca un cuchillo y no saca un cuchillo, saca tal cuchillo y hay una descripción del cuchillo porque él es fanático de los cuchillos. Eh, si ven una película no ven cualquiera, ven la película, o sea, él está presente en, en, en cada uno de sus personajes eh, compartiendo sus pasiones, pero ya es como que no sé, en, en, es, en, su pasión están estar en un primer plano. Por eso decía yo lo, lo, lo de celebratorio. Porque para los que lo conocemos es es él. Todos los cuentos que están acá son, en realidad son 25 noches. De, Mi de, claro, de marco. <risa> no los voy a dejar dormir nunca. <risa> Está. Entonces, está. Eh, no, no, no, eh, es, es un libro, no, no sé si, o sea, yo supongo que la mayoría de los que están acá ya lo leyeron o por lo menos leyeron un cuento Pero si no lo hicieron, yo creo que con esta presentación y con, y con la presentación de Varenthaus, ¿no? O sea, no, no, no le estoy tirando spam a la, a la editorial, ¿no? Pero está buenísimo, entonces, es, es, con, el, con la, la calavera ahí Ahí se ve, No mm. mm -hmm. sí, hubo sí. foto que no le sacamos, no, no es por el placer, no sé quién dice y aparece la calavera niña, ¿verdad? tremendo, me decía Omar, muy entusiasmado, decía, no, eh, me decía estamos probando? me me decía estamos probando un efecto nuevo con la tapa, yo, bueno, bárbaro, ¿no? ¿La, la policía, la policía, bueno, Nico, te tomo la palabra entonces ya, sí te saco la palabra, bueno, eh, eh, decía que, que me preguntaban cómo me sentía, cómo, cómo estaba, y yo digo, bueno, estoy, un, un, un tiro. Ahora, estoy muy feliz, realmente la he pasado bárbaro, espero que ustedes también, eh, llame el martirio, Maru. <risa> <risa> acá, acá la gente te manda saludos. <risa> <risa> sí, perdón, mi jefe era... <risa> Eh, y me resulta que al principio, eh, Flor, mi hija, le preguntó a Mario Segarra ¿cómo andas, marito? Bien, terminé la novela, me dice, le hace <risa> O sea, la vida del escritor pasa por esto, es bien porque terminé la novela. Una vez hace, pero añade, con Matías Horta, ¿dónde está Matías? Ahí está, la sala llena, ahí estamos. Matías Horta me dice, le digo, chico, ¿cómo andas, Matías? Mirá, mirá, que tenías 17 años, 18 después que empezaste el taller a los 15. Este, y le digo, Mati, ¿cómo, ¿cómo andás? ¿Bien? Sí, dice, bárbaro, eh, abrieron una librería nueva a la vuelta de casa. Y digo, bueno, y digo, o sea, ya está, ya está, 20 años después el destino de esta persona fue, fue literario, fue el arte, no no, no, no puede ser de otra manera. El escritor, las cosas las tamiza por ese lugar, viste. Nico mira la realidad con un ojo de, de la cámara, este, no, no puede ser de otro mundo. Este, así que eh, quiero, quiero cerrar justamente antes del brindis con esa reflexión. ¿eh? La vida del escritor pasa por la literatura, lo demás es contingente. Muchísimas gracias por su amable atención. Creo que el horror sigue siendo una cantera que bucea mucho, mucho más profundo incluso que el psicoanálisis. Les voy a, a pedir entonces que sigan apoyando el género, que en Argentina está dando impresionantes frutos. Y le agradezco a todos y a cada uno de mis lectores de este lugar, a un brindito. Chao.